Ya llevamos varios años utilizándolo eh, con unos resultados que consideramos que bastante buenos, bastante buenos bastante bueno porque donde teníamos problemas de estructura de suelo, bueno, que casi en el 80% de toda la superficie tiene problemas de estructura del suelo, bien sea por composición o bien sea por compactación. Al final tenemos siempre problemas de estructura de suelo. Eh, ...cuál es el problema básico... ...la estructura es lo primero... ...lo segundo es... ...el desaprovechamiento del agua de riego... ...el desaprovechamiento de los nutrientes... ...y la verdad es que hemos visto que aplicando el oro humil, eh, es, ...conseguimos que el bulbo... ...el bulbo se expanda... ...en los suelos compactos, en los suelos pesados... ...el bulbo se expanda... ...con lo que conseguimos... Eh, ...que el, el, el aprovechamiento de los nutrientes sea mucho mejor... ...llegue más a las raíces... ...porque también tenemos más sistema radicular... ...y aparte de eso, mmm, eh, la, mejora, la mejora ya no solamente de la estructura del suelo... ...sino que va, ahí va todo correlacionado... ...si tenemos buen sistema radicular vamos a tener una buena parte aérea... ...luego eso al final se traduce en mejor producción, en mayor producción".